Hola ¿qué tal, yo soy pedrogas y si no me conoces me presento, soy speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en base a Sword de la ONU, y el tiempo para de 10 minutos y vamos a hacerlo en legendaria Ahora esta misión depende mucho mucho de la suerte, más que nada del principio, presta atención Vamos a venir luego luego por aquí y le vamos a quitar la escopeta a nuestro aliado Vamos a traer DMR y escopeta y lo que vas a hacer es darle disparo y golpe a ese sujeto El problema es que a veces su reacción es más rápida de lo que ocurre tu golpe y puedes morir si este sujeto fuera un, un elite azul, esto sería más fácil. Pero básicamente lo que quieres hacer es eso. Vas a apuntar más o menos a esa lámpara y vas a lanzar una granada y correr. Después vas a lanzar otra granada y correr. Y esto lo que va a hacer es permitirte girar por aquí casi sin morir. Ahora, lo importante aquí es pasar con lo suficiente vida para tanquear unos cuantos disparos de los skirmishes y poderlos matar. Este inicio es bastante... De, eh, aleatorio, ok Entonces lo único que puedes hacer es simplemente reintentar esto Aquí me salió un poco bien Me estorbó ese grunt, pero no pasa nada Como puedes ver, con que no me disparen mucho Los skirmishes yo la voy a librar Y simplemente corro aquí Agarro vida, agarro localizador de blancos Y apunto exactamente ahí Similar a fácil, cualquier enemigo que quede vivo Yo lo que voy a hacer es dispararle Hasta ver si lo puedo matar te puedes morir, por favor, hermano muérete, muchas gracias, si queda alguien vivo Cat debería de matarlo, Cat, rífate por favor, esta es la desventaja de, este, de, este, de hacer esta ruta, es que puede quedar alguno vivo, porque dependemos bastante de nuestros aliados en esta sección, pero una vez que ellos mueran como puedes ver es un poco más sencillo técnicamente, Vamos a agarrar una pistola de plasma de los skirmishes Y vamos a traer pistola de plasma y localizador de blancos Ahora En esta sección eh, La guía clásica, si recuerdas, vamos por la rocket Que está allá, aquí no vamos a hacer esto ah, Se está trabajando, según Una ruta segmentada para poder robar el Warhawk Como lo hacemos en fácil, nada más que Por ahora no se va a hacer, simplemente ven por aquí Y vamos a robar el, el ghost de igual manera Como lo hicimos en la manera sencilla ah, Por cierto No sé qué tan legal sea esto, pero este, desde la otra vez que mencioné lo de que estabas completando las campañas por dinero sí me han llegado unas cuantas personas y sí han salido satisfechas. Entonces si te interesa puedes entrar al Discord y ahí podemos ponernos en contacto por si quieres este, terminar las campañas en menos de 3 horas en el legendario. La pistola de plasma era nada más para matar a ese elite. Después lo que yo recomiendo bastante es usar el localizador de blancos ahí no perdemos mucho tiempo. Solo si vas por el récord mundial Evitas usar este localizador de blancos O sea, de otra manera Usa siempre el localizador de blancos Agarramos esto y venimos por acá Como puedes ver Bastante sencillo hasta ahora lo que ha sido esta sección el, el principio es lo que más tiempo puede tomar ¿Ok? Entonces, siempre espera Aquí vamos a dejar que se cargue el boost Igual como lo hicimos en la guía Vamos a dar vuelta Y aquí vamos a frenarnos más o menos a la altura de esta piedra Tantito, y después vamos a seguir Nos paramos para que el Ghost eh, nos pierda un poco de vista, y como puedes ver, llegamos sin perder prácticamente tiempo hasta acá, activamos esto, nos subimos de nuevo, venimos por este lado, y aquí, nos bajamos, y puedes hacer este el truco de la caja, o simplemente lo del barandal, aquí da completamente igual, a mí me gusta bastante hacer el barandal, como puedes ver, nada más brinco, activo y vengo por acá, y en esta ocasión no estamos agarrando ni una sola Rocket Esto es más que una preferencia Y la pistola de plasma a mí me gusta bastante traerla Puedes traer DMR también Pero yo soy muy fanático de traer la pistola de plasma Porque facilita bastante algo que vamos a ver más adelante Aquí ya sabes, venimos por aquí sin problemas Oprimiendo el botón de levantar el Ghost Ya sabes, Control en tecla y Mouse por defecto eh, Botón de brincar para, con, para usar el Control uh, Activamos esto, nos subimos y ahora aquí me gustaría que me dieran un punto de control... ...para poder mostrar esto. Vamos a evitar los disparos... ...ya sabes. Vamos a movernos un poco... ...y aquí voy a... ...voy a ver si logro forzar el punto de control. No, no lo voy a forzar. Entonces presta atención... ...lo que vas a hacer es colocarte aquí... ...vas a apuntar con tu mira... A, ...entre esas dos barreras... ...y lo que vas a hacer es meter el turbo... Y cuando llegues más o menos a la altura de ahí, vas a moverte a la izquierda y oprimir el botón de levantar el Ghost. Más o menos así. Y si todo sale bien, lo que ocurre es que vas a voltear el Ghost. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que es muy fácil fallarlo si lo haces lento o si te mueves antes o después. Yo ya tengo el feeling de tanto practicar y realizar este truco. Y me puede salir entre el primero y el segundo intento. Y a veces me sale muy bien y a veces me sale muy mal. Pero si te das cuenta no hay mucha pierde. Simplemente vengo por acá. Turbo, brinco y como puedes ver pasamos el Ghost. Y quieres hacer todo esto rápido porque van a venir varios vatos que hay aquí. Ahora lo que único que hay que hacer es meterle el turbo. Y sin perder velocidad vamos a venir por acá. Si tú llegas a perder velocidad tú no vas a poder hacer esto. Ok, aquí me debí de haber bajado un poco antes. No pasa nada, todo va bien. Lo que quieres hacer es... Una vez cruzaste ahí, te quieres ir a toda velocidad para no chocar este, no chocar con nadie. Porque si te tardas tantito, este truco ya no va a salir. Básicamente, nos cruzamos así. Y aquí, como ya crucé la línea, puede que no salga. Este truco lo expliqué un poco mejor en la guía. Como puedes ver, no salió. Hay una línea pasando las barreras. Es una línea bastante sencilla de ver. Si tú cruzas esa línea... Activas el timer para que aparezcan los Hunters Y es un timer muy estrecho Entonces lo que quieres hacer es Llegar hacia donde están los Hunters Muy rápido, una vez cruzas esa línea Inicia el timer Entonces vengo de nuevo, como puedes ver paso Crucé la línea y la crucé muy mal ¿okay? Esta es la línea de la que te hablo Una vez tú cruzas esta línea Aproximadamente, es un poquito después Pero siempre básate en la línea Una vez tú cruzas esa línea, el timer comienza Entonces lo que quieres es No obtener un brinco muy bueno porque si no, vas a activar el timer y vas a llegar mal. Entonces solo es cuestión de, de hacer esto un poco, un poco lento. Nada más lo que quieres es cruzar, como por ejemplo aquí. Crucé, no he pasado la línea, entonces me da tiempo de colocarme y ahora sí meter el turbo. Y venir por acá. Como puedes ver, no perdí velocidad y ahora esta puerta se abre. Y lo que puedo hacer es simplemente venir por aquí y entrar. Ok. Esta es la manera en cómo se hace el Hunter Skip. La repetí como 3, 4 veces para que puedas entenderla y espero te sirva. Ahora vamos a aprovechar este momento que estamos en el elevador. Te quiero decir que abrí un canal nuevo YouTube eh, llamado El Sótano. Ahí es donde voy a dar consejos por si te interesa entrar al mundo del streaming. Para Twitch y todas las otras cosas lo puedes encontrar en la descripción. Eh, no. Ahora lo que voy a hacer básicamente es este darle una descarga al Elite y matarlo. ¿Cuál es el problema? Que no traigo vida. Me hubiera gustado agarrar el paquete de vida. Pero no hay necesidad. Voy a agarrar la granada. Y voy a hacer esto. Así. Con un combo. Y simplemente los grunts que quedan vivos. Los puedes matar ya sea con la pistola de plasma. O con el cañón de conmoción. Si trajeras el DMR. Podrías de, de, tirarles del DMR. Pero yo prefiero el combo noob. Y ahora presta atención. Esto que voy a hacer no es difícil. Vamos a caminar hacia esta pequeña cruz que está aquí. Como puedes ver es... Una, dos, tres líneas horizontales. Y es en la primera línea que se ve de este lado. Te vas a parar en esta cruz y simplemente vas a brincar y disparar. Y te vas a agachar. No tienes que moverte. Simplemente brinca, dispara y agáchate. ¿Ok? Eh, cuando estés en el aire ya te puedes echar de reversa. Pero no camines antes. Simplemente brinca, dispara y ya que estás volando, camina hacia atrás. Vengo aquí. Brinco, disparo, me agacho y camino hacia atrás. Y caigo aquí en esta pequeña línea. Y nada más brinco y me agacho. Este brinco es bastante sencillo. No tienes que moverte, no tienes que hacer nada. Simplemente brinco, me brinco, cami brinco, camino, disparo, camino hacia atrás y me agacho. Y después brinco de nuevo y listo. Bastante sencillo ese brinco. Venimos por acá. Seguimos corriendo. Y ahora aquí nada más brinco, disparo. Y listo, ya nada más es acabar el nivel. Para esto agarramos la rocket, agarramos paquete de vida. Vienen estos dos jackals, los matamos, recargamos el arma bien. Agarramos esto y simplemente es cuestión de esperar Si quieres dispararle a estas Banshees hazlo Pero por lo general los disparos fallan Simplemente atrás de esta caja dispárale al Grunt con torreta Y de nuevo atrás de la caja Van a caer los Elites, espera un poco Y dispárale a la caja Como puedes ver se mueren Y ahora vamos a destruir lo que es el, el Phantom Sin ningún problema, le empezamos a disparar desde aquí atrás Aquí como puedes ver hay mucha munición Una vez el Phantom muere Lo único que queda es matar a los Banshees Puedes hacer el truco de las ro Double Rockets, wow eso estuvo muy raro, la Double Rocket es dejar tu mira, girar y, y como puedes ver cambia por un momento y después desaparece, entonces simplemente apúntale, espera un poco y después cambias y disparas, wow esa fue una batalla muy rápida, esto puede tomarte más, aquí es de algo de suerte, como puedes ver no usé localizador de blancos al final porque ya no tenía balas, buena munición, pero ha sido fácil. Esto fue Base Sword de la ONI en tiempo par y con una explicación bastante tardada en la parte de los Hunters. Como puedes ver, mi mejor tiempo es de 4.58. Solo dos personas hemos terminado Base Sword de la ONI legendaria en menos de 5 minutos. Así que espero, espero tú puedas ser una de ellas. Bueno, gracias por ver. Uh, drogas Y recuerda, puedes encontrar los links para lo que es el sótano. Por si te interesa iniciar en el mundo del streaming y la creación de contenido en internet, en la descripción. Hasta la próxima.